Hola buenas, ¿cómo están? Yo, espero que muy bien y también espero que te esté gustando mi contenido. En este, este video, video te tengo una receta cetogénica muy rica y muy fácil de hacer. Caldo de pollo a la mostaza, col de Bruselas, un guacamole mexicano y su chilito al lado para que te pique y para que no te pique. Y aquí estamos, a vamos ver. a la compra, a la compra, nos vemos en la casa, Bye. aquí está el hombre de camino, el, Kimaraca, ah. el hombre de camino al carro para poner todo esto, comidita, comidita, en el carro, nos vamos en la casa, y que llegó la comida a la casa. En video te tengo una receta cetogénica muy rica y muy fácil de hacer Y ahora vamos a hacer este pollito Con estas cuales de Bruselas ¡Deliciosas! Y para este caldo de pollo a la mostaza Vas a necesitar Una olla Fuego Agua Pollo Sal Y mostaza Entonces le bajas la temperatura cuando empiece a hervir Y lo dejas aproximadamente por una hora y 15 minutos para que la mostaza se cocine y te quede mm, mm, mm, de re chupete Nota, si es que se te está derramando el caldo, puedes ponerle una cuchara de madera y de esa manera resolverás el problema. Vamos a agarrar nuestro sartén y le vamos a poner la cantidad de agua hasta que las colas de Bruselas nos quedan más o menos a la mitad. Es un platillo bastante sencillo, lo llevamos en la lumbre. Here we go. Flame on high. Put some flavor in there. Yep. Salt. Ponemos sal. Yeah. Cimienta. Black pepper's good. Yeah. It's good stuff. It Colores de Bruselas. We got Brussels sprouts. Coles de Bruselas. Yeah. Brussels sprouts. <laughs> Brussels sprouts are good. How are you doing? You're jamming, man. Everything's looking good. I like it so far good foods yeah this is what we got cooking we got cooking we got cooking a nice load of brussels sprouts just mm -hmm. on a high with some spices salt and we got some good chicken with some mustard and spices and salt <laughs> cooking up oh, good that's good protein and veggies yes nos vemos a la vuelta y eso se llama un guacamole ¿Picante o no picante? Tú lo decides y lo que vamos a necesitar es Un plato o una tablita para picar Un cuchillo Tres jitomates, Un pedazo de cebolla Dos limones Dos chiles jalapeños, en caso de que lo quieras picoso Tres aguacates Cilantro, al gusto y tus contenedores. Uno para el guacamole y otro para los chiles, para que no los mezcles. Vamos a comenzar. Entonces, vas a picar y picar, y picar y picar. Y picar y picar, y picar y picar, y picar y picar, y, picar, y seguir picando todos los ingredientes. Cuando ya tengas tus ingredientes picaditos y en el contenedor vas a agregar sal y el jugo de tus limones. Luego lo vas a menear y se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea hasta que te quede verde chupete. Entonces vas a picar tus chilitos jalapeños. Recuerda que si se le ven marquitas como marquitas cafés a tus chiles jalapeños, tienes una posibilidad muy alta de que te salgan bien picosos. Entonces los vas a poner en el contenedor. Les vas a poner el jugo de tus limones. Luego le vas a poner sal y los vas a dejar macerando. Y ahora para darle un poquito más de sabor a tus chilitos, vamos a freír un poquito de ajo en conserva vamos para allá por esa parte en una sartén vas a poner aceite de oliva y le vas a echar ¡qué maravilloso! un maravilloso mojo de ajo acuérdate que te tiene que quedar un café pero no un café quemado un café suave un café fuerte pero no quemado después se reincorporas a tu delicioso chilito Okay, everything's done tucking her down. Okay, Lalito, what, what are you plating up for us today? Lala, so good. What is it? All right, this is the chicken broth. You will only need salt and mustard. And it's gonna be boiling for about one hour and a half. So it's gonna get super tender. And now we have the broth. So, yeah, looks good. Super tender and loaded with protein it's good protein i love protein the zest. the brussels sprouts is gonna be like a lot of vitamins in it because you need greens and you need fiber and now we will go looks good this is a guacamole with the pico de gallo which means avocado with the pico de gallo pico oh. de gallo has um onion cilantro um tomato lemon juice and salt all the good stuff right there yep and a little bit of spicy all right nice what's in the spicy what's what's what's, what's in that one <laughs> and the spicy is jalapenos chopped jalapenos uh garlic lemon juice and salt oh that's all good flavor too there you go Y así quedó. Bueno, esta es una comida bastante saludable. Caldito de pollo. Solamente utilicé mostaza y sal. Las coles de Bruselas. Cuacamole con pico de gallo. Y tu chilito. Muchas gracias. lo bonito. Nos vemos en la próxima. Y provecho. Bye. Bueno, y para esta Carlota tan deliciosa. Versión 100% estilo mexicano. Esto es lo que vas a necesitar. Una licuadora, rollo de papel, servilleta y bote de basura, para tu cochinero. Dos contenedores, uno para tu mezcla y otro para que tu postre se vea bien bonito. Dos cajas de galletas marías, leche evaporada y leche entera. Esta es uh, 2%, no encontré de la regular, pero bueno, toca hacerla con esto, pero si tú encuentras de la regular, hazla con la regular. Dos mermeladas de fresa, un chocolate para adornar nueces picadas y nueces enteras mantequilla para ingresar tu contenedor y que no se te pegue tu carlota y la estrella de la noche, por supuesto el tequilita ¡salud! entonces habiéndome lavado las manos previamente procedí y abrí la licuadora abrí la mermelada la vacié con singular alegría Tiene dos versiones, se dice que es un poste francés con base de galleta o bizcocho que no requiere de hornearse, puede rellenarse con mermelada, frutas, helado o cremas. Una versión dice que tiene como origen el Reino Unido a mediados del siglo XVIII y se servía solo entre cortesanos, ya que al no hornearse se ahorraban todos los costes de tiempo, así que por su practicidad también se hicieron famosos entre los ricos y la clase alta. La versión francesa dice que a mediados del siglo XIX, el chef francés Marie-Anchon Karim, espero que lo pronuncie bien, lo nombró Charlotte à la Parisienne en honor a la princesa Carlota Augusta de Gales, la hija única del rey Jorge IV. Pero esta versión específica, la Carlota de Galletas Marías, tequila y mermelada de fresa, Quién sabe quién inventó, pero sí si te aseguro, te garantizo que está buenísima. Bueno, hasta aquí el video de hoy Mil gracias por verme Espero que si te gusta mi contenido Te suscribas y comentes Porque a ti no te cuesta nada Y a mí me ayudas un montón A crecer mi canal Así que suscríbete, comenta y comparte Porfa, porfa, porfa Bendiciones a todos páselo bonito Bye